A su visita a la comuna de Cauquene y esta experiencia esta productora Pamela Cárdenas. Sí, bueno, efectivamente estuvimos la semana pasada en eh, la zona de Cauquene, visitando fundamentalmente aquellas alianzas productivas que tienen incorporados agricultores, eh, usuarios del INDAP y efectivamente visitamos a eh, Echoweya, que es una empresa de la zona de Curicó, ...que tiene dos alianzas productivas en Cauquenes... ...cada una de ellas con 20 personas... ...y que se, han, se dedican a la producción de aceite de esencial... ...visitamos a Pamela... ...justamente que, que es una productora... Que, tiene, ...que ha desarrollado el cultivo de la lavanda... ...y la fuimos a ver... ...vimos su emprendimiento... ...es una agricultura pequeña... ...de, de pro de Sal, ...y eh, tiene ahí su cultivo de lavanda... ...junto a otras 20 personas... ...que también conforman esta alianza productiva... ...y es un cultivo nuevo... ...es un cultivo que se adapta muy bien... ...a esa zona agroecológica... ...de la, de la comuna de Cauquere... ...y este cultivo la verdad... Es ...que a ella la tiene muy contenta... ...porque eh, es un emprendimiento nuevo... ...le, le ha generado hasta aquí... Eh, eh, ...buenos ingresos... ...ellos producen lavanda... ...la, la secan y después se la entregan a, ...a esta empresa que les... ...que les asesora a través de la Alianza Productiva del INDAP... ...también venden... A, eh, ...hacen plantitas de lavanda... ...y que pues la comercializan... ...entonces es un cultivo nuevos emprendimientos nuevos para las agricultoras usuarias de esa zona, que están bajo esta alianza con Ecogüeya, y, y es, una, es una iniciativa que nos tiene muy contentos, porque nos apartamos un poco del, ¿no cierto? de los cultivos tradicionales y, y, y empezamos a incursionar en, en, en cultivos innovadores que se establecen en pequeñas superficies y que les generan eh, muy buena rentabilidad a, lo, a los agricultores en sus proyectos.